Bienvenidos a mi canal y si no me conoces Ah, ¿qué tienes mi Instagram? ¿Qué, qué, ¿Qué? vamos a hacer en el vídeo de hoy? Pues en el vídeo de hoy vamos a hacer el hotel más caro versus el más barato Bueno, el más caro, en plan un hotel de 5 estrellas Bueno, en realidad tiene 4 y media en Google 4 en el hotel, pero yo digo 5 porque me gusta redondear Así que uno de 5 versus el de uno. Aunque ahora mismo estamos en el tercero Porque hemos pisado tres hoteles este fin de semana Así que veréis los tres. Y nada, os voy a dejar con el vídeo ya El primero está en Madrid Por cierto, chicos, una cosa He de decir que nunca he hecho este tipo de vídeos Es mi primera vez, tampoco sabía cómo. Hacerlo, ha sido improvisado Así que bueno, lo he grabado, tampoco son hoteles hechos mierda, Ni hoteles de lujo, pero bueno, me apetecía Grabarlo así como, a lo mejor, quién sabe Si lo apetáis a likes y pues hacéis todo lo que Vosotros ya sabéis en mi canal, a lo mejor veréis Más vídeos así, más currados y mejores Grabados y más bien editados y todo mejor Así que nada, ahora sí que sí, os dejo Con el vídeo pues no, no vas a tener el vídeo Aún no te lo voy a poner, no te voy a poner nada aún Porque vengo a decirte una cosa que te puede Interesar mucho, y es que ya os lo dije Hace tiempo en un vídeo, no sé si os acordaréis Pero bueno, yo os lo repito otra vez porque me sigue Llegando la misma pregunta todos los días Como 400 mensajes, y es ¿Con qué puedo Editar mis vídeos? ¿Estoy empezando en el mundo de Youtube? Bla, bla bla bla. Bueno, pues yo personalmente te voy a Recomendar un programa de edición, y tú dirás Si no sé editar, como pues explícame algo ¿no? Y yo te diré, claro, exactamente, ahí va la cosa Os voy a presentar el programa de edición Filmora9, que es un programa de edición para principiantes, bueno, los que no sean principiantes yo de vez en cuando hasta lo uso, pero me refiero a que para empezar y todo eso en el mundo de YouTube en el mundo de la edición, que es editar un vídeo para el colegio, para el instituto, para la universidad para lo que tú quieras, cuando quieras editar un vídeo Filmora 9, y ya te digo, no hace falta que hagas cursos de edición, no hace falta que sepas editar ni un poquito, porque es un programa muy fácil y muy sencillo, o sea, puedes hacer un vídeo de calidad en muy pocos minutos, y de verdad hazme caso que es muy fácil además de ser fácil, es muy divertido y chuli chachipiruli, porque con sus efectos de edición te puede llegar para hacer un resultado magnífico, espléndido, espectacular Como por ejemplo, filtros, títulos, elementos, transiciones Tiene música sin derechos de autor, es decir, música sin copyright Que para la gente que haga vídeos de YouTube y todo eso sabrá que esto es el cielo abierto para ella. También tiene vídeo, tiene imágenes para todo tipo de vídeos, videogames, lifestyle, etcétera. Bueno, pues ahora que te he dicho todo esto, te lo voy a enseñar bueno, pues nos venimos aquí a esta parte donde no hay nada de edición Y lo que vamos a hacer es pues darle a efectos Y bueno, como veis hay 265 en total Tenéis para todo lo que queráis Respecto al tema de efectos os voy a dejar aquí en la cajita de descripción de este vídeo Un link para descargarte de efectos nuevos y todo lo que tú quieras Falso Falsometraje, cielos azules Y como veis lo arrastráis y ya se pone todo Aquí está todo en azul Que queremos un estilo dividido Pues lo metemos ahí Y como veis Está dividido todo, todo vintage. En estilo Instagram, pues el amanecer Es que ahora como que se me están quedando todos los filtros juntos, ¿vale? Pero bueno, aquí como veis podéis elegir un montón, un montón, un montón Fondo desenfocado, tono sepia, deformación Hay miles y miles de cosas Así que nada, como veis en muy poco tiempo es que se puede crear Es que tenéis de todo, no hay complicaciones, es todo muy sencillo Así que ya sabéis, os dejo en la cajita de descripción El link de descarga, el link de los efectos Y ya está, si tenéis alguna duda igualmente me lo preguntáis Así que ahora sí que sí, os dejo con el vídeo Vamos a la habitación 408 Aquí tenemos un espejo Y aquí tenemos un armario Aquí hay una plancha Un tendedero ¿Qué es? Para la ropa sucia Esto gratis, esto no lo podemos llevar en el último día, ¿vale? Lo aviso porque la cama está deshecha y tal, en plan, ya hemos dormido aquí. No pude enseñarlo ayer porque vinimos ayer por la tarde. Estamos aquí por un evento de Marta Díaz que ha sacado su nueva marca de ropa. Bueno, pues vamos a continuar con esta parte. Ah, bastante, es que lo hemos ordenado todo porque de eso se encargan las limpiadoras de los hoteles. Tú lo dejas desordenado y ya las limpias. Pero no hay problema porque nosotros somos chicos responsables para grabar un vídeo lo hemos ordenado todo para aparecer. Para, para, para, para. Vale. Okay. Esto es lo de las luces. De momento está enchufada esta, pero si yo hago así... Se ahora tenemos lo de lectura Porque vale. mira en la cama, a ver qué. Le damos aquí a Se apaga todo, pero le podemos dar a Así, ah, nena Sexy, sexy, sexy Mola un montón, ¿vale? Así que bueno, vamos a apagarlas todas No le da bien, pero bueno Y os enseñamos las pistas esas son las pistas, eso es Madrid Y seguimos con la habitación, aquí tenemos la tele Aquí tenemos este vaso que no es nuestro O sea, chicos, os lo prometo que no es nuestro Se lo bajó, no voy a decir el nombre de, de una chica muy family friendly Pero se lo bajó ella Aquí tenemos para apuntar notas, en plan Pues mira, me ha gustado mucho las luces sexy Aquí tenemos una revista Esto que no lo hemos visto, pero me ha sido mucho Aquí tenemos, oh, un equipo de música A revistas es guay, tío, está, está lleno de revistas, eh Una papelera, una silla, como veis el escritorio, es increíblemente grande Cómo funciona la habitación, porque la verdad es que tiene esas cosillas complicadas aquí El teléfono para llamar a recepción y todo eso Aquí tenemos, mira esto, como, como pesa En el pasillo hay una máquina de hielos, o sea, tú vas con esto al pasillo y entonces quiero hielo Y lo echas Entonces te lo traes aquí, te echas algo de esto y entonces dices, me noto riñones Y ahora tenemos aquí la nevera La botella de agua es nuestra tenemos aquí vamos, zumos, Coca-Cola, agua. Esto es cartón, no plástico, chicos. Está muy bien hecho esto. Así que, venid conmigo. Ahí tenemos como un altavoz. Esto me encanta, es, es que me, me gusta mucho todo, la verdad. Que me parece muy cute. Aquí, ¿qué, ¿qué más queda? El sillón ese. Y bueno, pues ya está, o sea, poco más. Entró un de luz de este interruptor. Vale, lo hemos intentado ordenar un poquito antes de este vídeo, ¿vale? Repito, pero. Se ha hecho lo que se ha podido Aquí tenemos dos toallas, ¿vale? Una manchada de rosa Porque me puse un top que me dejó los soba con rosas Y pues tuve que hacer así antes de irnos de fiesta Cosas de la vida cotidiana Dos vasos Aquí tenemos sabor natural Estos son kit dental O sea, aquí dentro Esto es que ninguno ningún hotel lo había visto yo, la verdad Un cepillo de dientes y pasta Y como esto también es gratis También me lo vamos a llevar Ahora, ¿esto qué es? Mi habitación. ¡Ay, esto se lo voy a llevar a mi madre! Mira, para ponerte los zapatos, hilos y botones, por si se te rompe algo, pero falta ah, la aguja también Vale, pues esto, lo voy a llevar a tu madre? Aquí tenemos body milk y natural dental cake, también para nosotros Y aquí abajo, mola mucho, porque nunca había estado en un hotel con albornoces Luego, esto también es para nosotros, son zapatillas Y esto... ¡Anda el secador! Pues muy bien, ahí tenemos el secador, yo pensaba que no había, digo, bueno, es imposible que no haya secador Aquí más toallas y cuando abrimos la ducha, que no es bañera, ya sabéis que a mí me flipan las bañeras en los hoteles Pero bueno, aquí tenemos la ducha con una toalla para los pies, es ducha de hidromasaje, shower gel Que vamos a dejar uno aquí porque está vacío, el otro no lo vamos a llevar Y luego aquí acondicionador y shampoo, también para nosotros Y, y creo que ya hemos terminado Aquí tenemos el espejo que está muy guay Pero a mí no me convence mucho porque a la hora de maquillarte No te ves una Aquí tenemos dos toallas más Aquí tenemos una caja de pañuelos Claro, es no se levanta por aquí, chicos Luego aquí el váter, el papel Y un teléfono que si quiere decir ¿Cuántos likes? ¿Y qué más queda? no, no. Sí, para nosotros. Vale, pues esta sería la habitación de un hotel de 5 estrellas. Realmente tiene 4 y media, pero en el título voy a poner 5. Ahora estamos en Madrid y ahora vamos a coger una B a Barcelona. Ahí tenemos un hotel de 1 estrella. Mirad cómo están los pasillos. Aquí los ascensores. Aquí las escaleras. Super guays, de verdad, con las luces estas en las escaleras y todo. Este sillón de ahí mora un montón. Y todos los ascensores también. Y es que el ascensor tiene música. Sí, pero como que tiene que... copyright, lo corto ya. De buena mañana. Hola, días. Acabamos de salir del hotel Ya han ido aquí. Que no sé cómo me he sabido que era aquí. Porque subisteis y Pero no puse en complemento. Ya, pero se han buscado internet. Ah, vale, chicas, listas. Bueno, también han venido estos. Hola, hola, hola, hola. ¡Qué bien, qué guay! Bueno, chicos, ya estamos en el otro hotel. Estamos en el ascensor en el cual casi que no cabemos. No hay nada que hablar con el olor, ¿verdad? Con el olor no creo que hables mucho porque no contesta. Vale. Bueno, esto también empieza muy bien, ¿eh? Bueno, la puerta bien. Se me ha olvidado decir antes que la puerta del otro tenía este vestillo más otro aquí? otro aquí que. El vestillo no sirve para nada. Claro, este. Yo no sé para qué sirve este pestillo, no sé si es para dormir más seguro o qué, pero cuando tú abres la puerta, el vestillo se quita y cuando metes la tarjeta. Cuesta un montón cerrarla ¿eh? Y cuando me des la tarjeta también Entonces eh, tenía este vestido Y luego tenía aquí otro Que si tú abrías la puerta Ya no podían abrir desde, desde fuera No hay nada de spa Es que si el sillón por si sí te portan mal Qué miedo, loco ¿Qué armario es este? La tele esta Dos camas Lo que me gusta es el suelo de parque Aquí tenemos el aseo Bueno, lo bueno es que hay toallas El papel no me transmite confianza. secador a la vista. Hay secador a la vista Ah, oh, mira Bueno, esto es un buen detalle Yo pensaba que no iba a ver Y a ver esto Así a ver oh. Uff, a mí esto no me... No sé. Aquí tenemos la ciudad de Barcelona Bueno, mientras Joel ha ido a ducharse, ¿Esto qué es? Hay ruidos Podría ser peor, pero también podría ser mejor No sé lo que es Bueno, tenemos el típico telefonillo oh, está, está bien, está bien esto Esto no me gusta nada Lo primero, la silla no es ni del tamaño de la mesa O sea, tú te sientas, Es que te tienes que sentar en el suelo para pa comer Las sábanas Joder, un bicho, hermana Explícame tú a mí cómo matas un bicho en una sábana blanca Si nosotros por alguna razón de la vida hemos hecho caca Queremos abrir esta ventana Dime tú a mí cómo se abre No puedo, ¿eh? Debería tener una palanca o algo, ¿no? de esto de aquí, del marco y Mira ahí, abajo del todo eso. ¿Qué más queda aquí por inspeccionar? Debajo de la no. cama y las sábanas Yo es que cuando voy solo a los hoteles, bueno, cuando iba, siempre como que nada más de la habitación, miraba dentro de la y debajo de la cama, pues había alguien. He visto muchas películas de miedo Bueno. Limpieza. Bueno. ¿La ves? ¡Hala, tío. Es que a mí da, Sinceramente. A mí me da asco Por cierto, chicos En el hotel de hoy En el que hemos salido hoy De dormir ayer Creo que es de las camas más cómodas Que he probado nunca O sea, era súper cómoda Hostia Está súper o Es una mierda del colchón, ¿eh? En fin, chicos Pues esta es la habitación O el zulo De hoy <ríe> Para dormir está bien Sinceramente Relación calidad precio Yo no pagaría 100 euros Por dormir aquí Bueno, o sea Yo no pagaría 100 euros Pero en plan Es que tenía un descuento Entonces, pues Es que era lo más barato Así que bueno, lo de mañana ya lo tenía pillado de antes. Este ha sido por urgencia. Así que nada, mañana nos vemos en el siguiente té. Chao. Chicos, estamos en el ascensor del apartamento. Que tampoco es que quepamos aquí muy bien. Pero mejor que en el anterior sí. Dios, esto está fatal, chaval. Está como roto, ¿sabes? Miralo. Es un poco difícil. No. Es así. No, pero... Mira eso. Mira, mira mi. Dios. bañerote. Está quedado de la Pero qué bueno esto. ¿El qué? Que el baño no esté junto con.. A ver, a ver, así, ¿qué es? Así hago cargo y, no, y no deja la peste. <ríe> Toma. Bueno, aquí tenemos la tele, aquí tenemos la cama. El armario es un poquito chiquitín. Al único malo que no hay A ver. Este es el apartamento de aquí al lado. ¡Wow! ¡Pam! Esto era un armario que se ha convertido en cocina. A ver si esto tiene café. Perfecto. Limpieza un 10 Amiga, Tenemos ahí el telefonillo Tenemos aire acondicionado, el cual el mando está ahí Tenemos esto El espejo este es enorme Aquí tenemos gel de baño, jaboncillo, champú La bañera es que ¡buah! es la primera vez que venimos a uno tan grande Me flipa ¿Cómo se abre esta puerta? oh Tienen secador okay. también 3, 2, 1 a ver, está un poco durita Está bien, está bien Es cómoda Bueno, este vídeo ha sido como Ay, ah, si vamos a ir a un hotel de una estrella Y luego a un hotel de cinco Digo, si vamos a ir a sitios así Pues puedo hacer un vídeo, ¿no? Pero Porque yo soy fanática de hacer eh, room tours y cosas así De hecho, siempre, si me seguís en mi Instagram Siempre veréis room tours cada vez que vamos a hoteles Soy fan de los hoteles De verdad, me encanta ir a hoteles Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Creo que puedo mejorar bastante si lo vuelvo a hacer Como era la primera vez, me vais a perdonar Nos vemos en el próximo vídeo Así que nada, os quiero